Ah. Uh. Y hoy te voy a mostrar algunos tags que puedes hacer para tus jarros. Si es que no deseas hacer eh, la fuente de chocobar, puedes utilizar jarros reciclados de botellas limpias. Lo que vamos a hacer es quitar la tapa y vamos a forrarlo con el papel de cocina en la parte interior. Aunque si están limpios, es por seguridad. Entonces vamos a dibujar la base de nuestras botellas rápidamente. Y vamos a ponerlo en la base. Esto protegerá a los productos que vamos a poner, que sean más melos, caramelos, el azúcar, la cocoa, o galletitas, lo que ustedes desean agregar. Entonces me voy a ayudar con un bastoncito para poder introducirla y que vaya en el fondo. Bien. Entonces así va a quedar más seguro y más limpio también. ¿eh? Así lo vamos a hacer en todos los demás pomitos. Ahora, el siguiente paso es eh, diseñar lo que es la tapa, el círculo aproximadamente que vamos a hacerlo. que se ha movido en el parte interior Bien. entonces para esto siempre cortando 5 milímetros alrededor un poquito más bien la tapa ahora vamos a hacer otros círculos que va a ser para a colgarlo en la parte de encima entonces vamos a cortar un círculo casi casi igual que después lo vamos a hacer más pequeño y es la que va a ir colgado como un collar en nuestro jarrito como sabes siempre mis ideas son ahorrativas y puedes cambiar los materiales de acuerdo a lo que tengas en casa o como desees decorarlo bien entonces este va a ser nuestra tapa y esta parte de aquí es lo que va a colgar pero como es muy grande ves como puedes ver entonces vamos a cortarlo un poquito más pequeño siempre siguiéndonos por el círculo ya dibujado anteriormente entonces ahora sí va a estar bien la medida está apta bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a agarrar papel yo tengo el papel de seda que me quedó y tengo los colores verdes, el color de los, eh, de los caramelos en el caso que no tengas este tipo de papel puedes usar lo que es el papel de regalo entonces lo vamos a forrar, lo vamos a forrar y vamos a dejar siempre un diseño. Yo lo que voy a hacer es, voy a ponerle la parte de, la, de las rayas encima y le voy a poner la, la, el único color en la parte del letrero, donde va a ir el nombre de Cocoa o lo cual tú desees ponerle. Y vamos a ponerle un círculo más pequeño yo lo voy a medir de aquí eh, tú si deseas puedes hacer lo mismo calcarlo y luego hacer el círculo más pequeño no te salen los círculos puedes tomar otro jarro no la boca más pequeña y lo puedes hacer el círculo para que salga el círculo en el caso que no puedas dibujarlo entonces ya está aquí lo voy a medir más pequeño porque tiene que dejar el diseño de las rayitas del, del candy bar alrededor. en este caso puedes usar como digo papel de regalo de navidad ahora sí lo vamos a dejar que seque bien porque este es papel de seda y el papel de seda es muy delicado preferible que lo dejes secar bien para que no se te rompa yo lo estoy haciendo rápido porque tengo que mostrarlo en el vídeo entonces ahora está bien yo no hago en círculo si tú lo deseas puedes hacerlo en cuadrado rectangular entonces ahora voy a cortar alrededor del cartón lo voy a dejar secar. Igualmente voy a hacer con la tapa, lo voy a cubrir con el papel y lo dejo secar. Para pasar al siguiente paso, que esto sería la parte que va a colgar aquí. Bien, entonces ahora dejamos secar y pasamos al siguiente paso. Para el siguiente paso, ya que tengo todas las tapitas hechas, ya están pegadas, y también tengo ya listo lo que es las tar, los tags que van a ir colgados en esta parte de aquí. Vamos a hacerle un huequito para poder pasar la cinta. Yo en este caso voy a usar tanto cinta natural, que son el, el yute, o si es que tienes tú la cinta de Navidad, o cordones dorados. Como tú lo deseas. Arreglar. Vamos a hacer un pequeño huequito para poder pasar la cinta. Ahora, que el orificio sea entre el papel, el papel decorado y el papel de un solo color, para que dé la idea de que está agarrando el tajo. Mucho cuidado cuando está todavía húmedo, se puede romper el papel. Mucho cuidado. Preferible que se haga cuando esté bien seco. Yo estoy haciéndolo ahora sí porque tengo que avanzar. Bien, yo voy a elegir el color natural. Voy a hacer unos con color natural y otros con el color de navidad. Entonces, vamos a medirlo a nuestro amigo. Aproximadamente aquí en el cuellito. entonces, es esto. Vamos a pasarlo por aquí. por aquí vamos a darle la vueltita y le vamos a hacer el nudo en la parte de adelante en este caso va a tener que ser un nudito si ustedes desean pueden hacerle un lazo el y te lo hago ver tapa, Así igualmente voy haciéndolo en todos voy a hacer unos pocos con la cinta de navidad y con la cinta natural bien, entonces aquí ya lo he terminado este modelo de aquí De hecho el nudo en la parte de adelante como lo pueden ver y el otro modelo lo he hecho con el nudo en la parte de atrás y es diferente el cordón, ¿no? He hecho con cordón de Navidad y con cordón de Navidad. El cordón de yute y el otro. Ahora, tienes tags en casa reciclados que te quedó del año pasado o de este año, entonces lo vamos a utilizar para la parte de encima. Vamos a cortar. Vamos a medir en esta base. a cortar un poquito más En forma de círculo para que pueda ir todo el dibujo Esto dependiendo de la tapita, ¿eh? Tiene que depender mucho de la tapita del modelo Para que quede un 3D Ahora voy a usar lo que son las... Eh, el 3D, el tape Como es muy grande lo voy a cortar en mitad ¿eh? porque solamente necesito un cuadrado entonces ya me va a quedar una especie de 3D como lo puedes ver 3D y me va a hacer para mi tapita así me voy a pegar en todos los otros tres más y luego podemos iniciar a rellenarlo con lo que tengamos en casa. Ya están terminadas las tapitas. Mira qué graciosas han quedado. Con poco material y mucha imaginación. Bien, aquí también está el otro que te lo voy a hacer ver Y aquí está el otro. Y la otra. Ahora, en el caso que las personas no puedan leer en este tono de verde, puedes tú ponerle un pedacito de cartulina que tengas reciclada como siempre. Cortamos un pedacito, cortamos un cuadrado y escribes allí lo que vas a desear y lo pegas en la parte de aquí en este caso yo voy a poner aquí uno más grande que es para el marshmallow escribimos con el marcador negro Con la material ¿eh? y lo pego de esta manera, y como puedes ver, ¿eh? como puedes ver aquí. Ah, el nombre aquí buscando siempre la posición de la cámara disculpa acá ¿Lista? pues menos y ¿Sí? va la tapa de porque tengo que girarla un poquito igualmente hacemos con lo demás y lo rellenamos ahora por punto final yo voy a usar siempre mi yeso hecho en casa que siempre me, me queda un poco, ven, de la última vez, de mis lámparas, aún me queda. Siempre manteniéndolo con el plástico de alimentos y el eh, papel de aluminio, se mantiene fresco. Y con esto yo le voy a dar puntitas. Puntitas como de nieve. Y te lo voy a lo voy a avanzar en uno para que puedas verlo. Usamos un pincel de cerdas gruesas, duras mejor dicho, y vamos a darle puntadas de nieve. Si no tienes el cemento, puedes hacerlo también con la pintura acrílica blanca. No hay Navidad sin nieve, aunque si sí en mi país, en Perú, no existe la Navidad con nieve. Porque ya en Navidad hace mucho sol. Es verano. Y la gente usa ropa de verano. Pero aún así nos gusta dibujar lo que es la nieve. Porque la nieve siempre es la representación de la Navidad. por acá y por aquí lo voy a acercar para que lo puedas ver con el cemento le da una especie de 3D así solamente en la parte de adelante en la decoración lo voy a decorar en todos los demás y luego lo, lo relleno y está todo listo bien, para terminar voy a elegir lo que son lentejuelas de navidad y lo voy a adornar a cada uno para resaltarlo, ¿no? Darle un poquito más de, de alegría. Vamos a ponerle un una nieve, un copito de nieve a este grande. Le voy a poner eh, este que es el reno. Ustedes si es que no tienen las lentejuelas de navidad Pueden ponerle otra lentejuela O simplemente dejarlo así el par No es necesario Aquí vamos a ponerle una campanita O el zapato Vamos a ponerle aquí el zapato La botita de, de navidad Que no tape en esto tal. Bien, entonces yo ya he terminado mi idea. Súper fácil, súper rápida. Te lo voy a mostrar. Este es de la cocoa. El taque es de la botita Y dice cocoa. Y está. Mmm, súper rellena de la cocoa súper deliciosa, este de aquí el más grande lo he elegido para lo que es el el marshmallow porque el marshmallow es más grande he elegido que este el. también el aroma es muy delicioso pero la tapa, esta tapa es para cubrir para que sea fresco no pierda su olor y lo voy poniendo en, en línea este de aquí es el candy cane con los chips con los choco chips, como puedes ver aquí. Están con los choco chips, la candy, key, la candy cane en pedazos, choco chips blancos, choco chips negros. Mmm, súper. Oh, qué aroma. Eh, y aquí le puse el candy cane. Y este chiquitito lo he elegido que es para las gracias, ¿No? la decoración, todo lo que es la decoración de colores decor le he puesto y esto lo puedes agregar a tus pomos de café, de azúcar como el que yo tengo en la cocina y le voy a agregar esto a, mí, a mis pomos para que sea mi chocobar bien fácil y rápido como lo puedes ver Ahora, si no tienes la leche en, en, en pomo y deseas algo más decorativo, puedes usar estas, que son las, las, las eh, cápsulas de leche. Y lo cortas para que lo puedas hacer una fila, para que no ocupe mucho espacio. que no ocupe espacio también puedes usar lo que son las gracias de chocolate que vienen ya en tubitos o pones en un vasito de, de navidad en un jarrón de navidad y por supuesto no debe faltar las servilletas yo he encontrado estas servilletas de santa claus bueno entonces espero que mi idea te haya gustado súper fácil súper rápido y como siempre materiales reciclados nos vemos a la próxima. Chao. Y no te olvides en suscribirte a mi canal, la Madrid y Channel. Chao.